...vergüenza de esta máquina de propaganda que además seguramente dentro de dos o tres semanas cambiarán de tema, dirán otra barbaridad que no se va a cumplir, porque no se ha cumplido en estos cinco años. Eh, tenemos un horizonte próximo electoral. Yo puedo hablar, además, eh, pues con muchas personas jóvenes que vienen a vivir a grandes ciudades, que han ido últimamente a Barcelona, a Madrid, y que han visto que en estos últimos años ese no de lejos pueden adquirir una vivienda. Es que ni siquiera pueden entrar al mercado del alquiler, porque cada vez vemos cómo más jóvenes están compartiendo habitaciones, y además con edades que no son de compartir piso, los alquileres están desbordadamente caros. Esto no hace más que ponerlo todavía más difícil a las personas que quieren entrar a alquilar una vivienda pues en condiciones, en unas garantías serias que además actualmente se piden y se piden unas garantías que incluso son difíciles de cumplir para personas que tienen nóminas y buenos salarios, pero es que además se están riendo de todos nosotros cuando hablan de estas viviendas sociales, porque ya lo ha dicho, lo mencionabas, que se lo recriminaban a Mario Garcés, no son para tipos como él, no son para tipos como él, ni para nosotros, ni para mis hermanos, ni para nadie conocido que tenga un trabajo serio, respetable, cualquier persona que se dedica y se mata 8 o 12 horas trabajando no son para ellos, porque si tienen una nómina no van a poder adquirir esas viviendas sociales porque no cumplen los requisitos, los requisitos están para regalarlos entre su gente y entre personas que, que lo que menos quieren es eh, hincar el codo y trabajar. O sea que realmente eh, viviéndolo y hablándolo con personas de, del entorno y de, y de mi edad que están últimamente viniendo a las grandes ciudades es imposible que esto pueda servir para algo positivo, pero además es desalentador.